Pues vea, la verdad que el pescado es la base de la alimentación de nosotros acá en la costa pacífica y nosotros decimos que si no hay pescado en el plato es como que si uno no hubiese comido entonces eso es el orgullo de nosotros de alimentarlo día a día con un plato de, una presa de pescado y, y un pedazo de plátano sancochado. eso es el orgullo de, de, de la gente que vive en la costa comer pescado todos los días Asociación Línea de Mano Grupo Rescate Parbonailon. Así se llama la asociación que nosotros hacemos parte. Tenemos un teléfono, número telefónico, sería el 311-624-4140. Este es el, el número telefónico por la cual usted podía llamar a solicitar la producción o a solicitar el pescado.